Fue arrestado por agentes de la institución del orden José Luis Aquino, señalado como responsable de golpear a una mujer durante hechos registrados en el municipio de Villarriba. Al ser cuestionado, manifestó la supuesta agredida, lo denunció por celos. ¿Y entonces? Nada. ¿Nada? Ella me acusa de eso, yo no soy de eso. ¿Pero por qué te acusas entonces? ¿Qué pasó entre ustedes? que Porque ella peleó con la mujer y me quiere acusar a mí para sacarme dinero. ¿Y eso de que tú le diste una golpiza, de que la tiraste al suelo y todo eso no. es verdad. No, no. No. No. Pero Tengo que... que darle cuenta a Dios un día de ¿Y qué tú haces, mijo? ¿Qué tú te dedicas entonces? Agricultor. Pero agricultor, ¿de sí. dónde tú eres? Del de Bajo Yuna. bajo fue en el Bajo Yuna entonces. Sí. ¿Qué tipo de problemas tienen ella y tu esposa? ¿Por qué el problema entre ustedes entre ellas? Eso fue. Pues... Eso viene como de, ¿cómo le explico? Más o menos. O sea, ¿quién cela la quién? Ella te cela con, con ellos. Porque yo vivía con una prima hermana de ella, era de la que me acusa. Por motivos pasionales. Entonces. Exactamente. ¿Tú tienes como demostrar de que es inocente entonces, de sí. que no hay que la golpiza? Claro que sí. y lo quién. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.